Al que más sabe decir es Darwin Buen día a todos mis compañeros ¿sabes? Bueno, buenas tardes Darwin, buenas tardes, estamos en la tarde Ay, sí, Dios Pero Dios creó el día y la noche Claro, entonces. claro, claro bien. ¿no? está bien Adelante, gracias eh, Después de tanto tiempo Por fin, Amable Logró convencerme una vez más De regresar a este programa Después de una deuda que tenía conmigo, señores y bombe. La saludó el bombe está en camino. Lo que pasa es que hay tráfico en, la, en las redes sociales. Señores. Que... <risa> no, y esta, y, y esta gente desacreditando. Señores, empezamos inmediatamente con todo lo que ocurre en el maravilloso mundo del cine, incluyendo los streaming. Empezando rápidamente con la serie más vista de octubre, el mes saliente. ¿Cuál tú crees que es la serie más vista? En todo el mundo no, a nivel de Netflix. No sé, no, porque a mí me gusta la, la serie la de, de narco. Me habla de eso. Para coger truco no, y vaina. No, no, sí. no. Para uno orientar, saber el daño que hace. Sí, eso. sí, es correcto. Eh, tengo para decirle que la serie más vista de Netflix en todo el mundo es nada más y nada menos que Los Juegos del Calamar. ¡Ah! Yo pues decía que no? <risa> ¿Decía que no? no? Sí, pero. Ay, ay, ay, ay, ¡La bomba! Uh. <risa> <risa> pero que esa serie no se trata de narco. Ahí sí, sí, no, no hay, no, no hay no, droga. No, no, no, pero fuera se serie más vista no. Una serie. Sí, es una serie. Entonces, pero estamos hablando de serie, la serie más vista. Ojalá wow. tenga cinco views, claro. pero si fue la más vista, es la más claro. vista. En fin, señores, eh, Los Juegos del Calamar, a pesar de que esta, esta serie se estrenó hace un mes, el 15 de septiembre, para ser exactos, aún en octubre, señores, continúa siendo la serie más vista. ¿Y por qué? Porque la gente volvió a ver la, la serie para ver exactamente cómo eran los disfraces para Halloween. De ahí deriva todo, señores. Para mí, eso es una serie que ha trascendido bastante este año. Podría decir que es la más popular, la más influyente que ha pasado hasta el momento del 2021, ¿verdad? Y entiendo de que la gente se haya apoderado de los trajes para conciertos, cumpleaños, el mismo Halloween, debido a que esta serie ha trascendido en todos los ámbitos. Y la gente quiere ser tendencia, la gente quiere dar a entender que sí está dominando el tema, sí conoce lo que todo el mundo sigue y quiere sorprender con estos disfraces. Así que ya saben, los Juegos del calamar ver, veremos si ya en diciembre también continúa o en este mes siendo la serie más vista de todo el mundo, a pesar de que ha tenido contrincantes como You, que va en su tercera temporada, para mí esa serie es maravillosa, hay muchas personas que la siguen. Y a pesar de todo, no fue lo suficientemente interesante para que fuera la más vista de este mes, o el mes pasado, mejor dicho. Así es que ya ustedes saben. Pasando a otro tema, y siguiendo con la serie, señores, para entrar a los estrenos: eh, La Casa de Papel Volumen 2 anunció su segundo eh, teaser o tráiler, como ustedes lo quieran llamar. Y es, señores, de que esta serie viene a romper todos los esquemas ya que se dice que será la última parte, ya la última la última de la última. Veremos si es verdad, porque ustedes saben que el dinero es lo que todo el mundo quiere conseguir y esta serie pueden hacer una, aquí, una una 20 partes más y todavía yo creo que la gente seguirá viéndola ya, que es una serie que tiene un guión bastante elaborado, un guión bastante complejo, Obviamente no comparado con la primera temporada de ella misma ya, que los guiones a través del tiempo se van deteriorando obviamente, porque yo te aseguro a ti que el guión de La Casa de Papel, de la primera parte tomó años hacerla, ya por la demanda de la gente de que quería seguir viendo a ella, eh, tuvieron que hacer esos guiones un poquito más rápido y no se cocina lo suficiente dentro de la mente del creador. Por lo tanto... Eh, aún así esta serie es bastante buena para mí, una también de la más influyente de la historia mejor que la del calamar Ay, te problema si no, te el calamar y es la no, no. no. yo me la disfruté ¿Eh? no, no pero no estamos hablando a nivel de mes, por mes lleva dos meses siendo la más vista como te dije también aquí se parece un poco tú sabes, la gente lo traje la cosa entonces ya tú sabes esta serie de La Casa de Papel se estrenará el 3 no, de diciembre. Yo no he visto nunca La Casa de Papel. Ni yo tampoco. ¿eh? No me ha motivado a yo verla. Somos dos. Ustedes son jeires. Ustedes son jeires de esta Casa de Papel. Lamentablemente. Ay, no. Ustedes porque Dejé, de escuchan la a dos gente, yo no entiendo, y como que me tienen odio, no sé. No, no tiene que quitarse esa macarilla. usted quiere venir a <ríe> <ríe> Entonces, señores, el 3 de diciembre, para La Casa de Papel, eh, su quinta parte, o temporada, como ustedes lo quieran llamar. Ese 3 me parece muy interesante. Le voy a decir por qué. Para mí las series, o lo que sea que se estrene, después del 18 de diciembre o después del 20, está perdiendo su tiempo. Yo la gente dice, está en Navidad, señores. olvídense del mundo. Sí, yo creo si hay que algo sí. que arropa y cualquier borra, cosa. cualquier cosa. Es igual cosa que, que los martes en un negocio. Los martes. En un negocio de vida, no hay nada. Un no hay vida. No un martes. El lunes para que puede ya. Los martes, sí. los, los martes para día libre. Sí, sí. Yo he visto muchos negocios incluso que, que cierran. Entonces, el 3 de diciembre para mí es una fecha muy buena, ya que estamos entrando en diciembre, sentimos la brisita, pero todavía estamos pendientes en todo lo que ocurre a través del streaming. Hoy se estrena a nivel de estreno, se estrenan Los Eternos. Ustedes saben que la familia de Disney, de Marvel, continúan lanzando sus producciones cinematográficas que se roban todas las, todos los espejuelos a nivel del cine. Así que por fin, para todos los amantes de la continuación de Endgame, eh, de Thanos y toda esa gente, aquí tenemos Los Eternos, que obviamente, después del estreno de Black Widow en streaming, de Loki, del Soldado del Invierno, continuamos con estreno una vez más con Los Eternos. como cuánto tú crees, eh, Camila, que se llevó esta película la producción? Ay, yo no sé qué cuánto costó amable esta película de, de... 200 millones de dólares. Eh, no, la película completa. Ahí está el pago de todo el mundo. Amable. <risa> 200 <risa> millones de dólares <risa> y no es para menos porque siempre esta película siempre logran llegar a esta cantidad, pero está el caribe siempre se mete como a 260 por ahí. Señores, todo un relajo de dinero, pero les aseguro que esta película, la pandemia influye, pero aún así yo creo que estará cerca de los mil millones de dólares en recaudación. Otra película que se estrenó hoy para que la familia vaya a ver en el país es una aventura submarina. Esta película trata de un delfín, un delfín mágico que, que puede transformar a cualquier pez en, en lo que él desee. O sea, ya ustedes saben, esa es para niños. O sea que un dato curioso de esta, de esta película del delfín, una aventura submarina, es que se estrenó en el 2020 en Rusia. O sea que nosotros estamos un poquito tarde aquí, pero bueno, ya la tenemos para todos los niños. Otra noticia, señor, y es muy importante, y con esta me despido: es que alguien, voy a decir nombre más adelante, no perdió, porque yo entiendo que cuando tú pierdes, cuando tú lo tienes y luego se te, no sé, lo, lo pierdes, valga la redundancia, <risa> <risa> ¿verdad? Entonces, eh, dejó de percibir, sería la palabra nueve millones de dólares, un actor de cine, porque no se quiso vacunar. Okay. Ice, Cube. Ice Cube, sí. Ice Cube, ese rapero, que su nombre original es Osha Jason. Jason. Una, un rapero muy famoso. Muy famoso, que protagoniza la película de Triple X incluso. Sí, ta, también en, es actor. Origen, pero, es actor. la música tiene Yo mucho. no de música no lo conozco. Igual que, que igual que Will Smith también. ¿eh? Sí, es muy duro. Si a mí me música. dicen, tiene los 9 millones de Ice Cube para que me diga una canción, un título. Y digo, yo me jodí. Pobre. Ay, no, no, <risa> no, lo sé. no lo conozco. Es yo no sabía que era rapero. Entonces, señores, ya ustedes saben, eh, decirle <risa> yo no entiendo lo que le pasa a esta gente. Yo tenía un siglo cuando venía aquí ya me están votando. Eh, señores, ya ustedes saben, ¿Vacúnense? No una, sean como a Scoop. Una serie de Netflix para... Que tú recomiendas este fin de semana. Adiós, you. You, you, ¿De qué se trata? La serie se trata de un joven. O sea, yo no sé cómo contarla sin ta, ah, tra, me... tra, tal vez darle spoiler. <risa> no, no ya yo ya lo no voy nada, a decir, nada, yo lo voy a decir, porque ya Néstor me comprometió y yo quiero que la gente entienda que tú de qué. Sabes. Eh, esto se trata de un joven. Lo voy a decir de la siguiente manera. Que se obsesiona con sus con las mujeres que él se siente atraído. Y obviamente como es un joven de, de donde hay libros y esas esa cosas que lee mucho, y conoce mucho, y esas mujeres entienden de que el tipo es inteligente y todo lo demás, se dejan engatusar de él, pero no sabiendo que él es un asesino. Qué ya chunga. no puedo decir más. Y okay. para todos ustedes, su, su gracias, tercera temporada mamá. se estrenó en este mes. Ok, ya puede ir. Eh, <risa> luego, más adelante, hablaremos de cuánto recaudó los Eternals. Sería bueno tirar esas cifras, ya que dijimos cuánto costó. Seguimos, señores, con, con todo el contenido que tiene este programa, rebosando de contenido.